Una excelente experiencia, un networking muy interesante con todos los, los muchachos. Eh, y de verdad no, no hay desperdicio ni un segundo de lo que fueron estas 8 o 10 horas en, en el curso, <risa> más bien, falta tiempo, falta más horas, sí. falta el sí. nivel 2.